Soy Antonella, tengo 45 años y vengo de Guayaquil, Ecuador. Bueno, mis relaciones de parejas, en concreto las dos, que he tenido un poquillo más hacia fines, que me han dejado un poquito más independiente y un poquito con seguridad en mí misma, una ha sido, bueno, muchos años con un chico portugués, en la cual yo me sentía muy insegura, porque no era la Antonella que soy me daba el miedo el poder hablar, el poder ir a un sitio y expresarme por el miedo de que la gente me escuche en la voz y diga es trans y me sienta como un poco oída. La palabra introvertida no creo que sea la adecuada, pero sí no era la entonera que soy. Era como muy callada, muy dependiente de que él hablara, de que él, cuando fuéramos a comprar algo, alguna cosa, siempre tenía que decir lo que yo, y hasta lo que yo necesitaba para irme a comprar. Entonces, cuando terminé esa relación con esta persona, lo que me dejó en sí, o sea, lo que aprendí a valorarme por mí misma, es hacer un poquito independiente el saber expresarme, el pensar que no necesito de un hombre para sentirme segura y poder hablar y poder dialogar. O sea, que todo es cuestión de uno proponerse y a lo mejor de ciertas relaciones uno aprende cosas. Y esto aprendí de este chico. Cuando me sentí segura y me separé de él, aprendí a expresarme, a salir sola, a moverme yo sola, hacer mis gestiones, mis documentos y me empoderé un poquito, un poquito más de, lo, de otras cosas que ya vienen más adelante, más que nada en cuestión de dialecto, de poder hablar. Ya no me da vergüenza si la gente se da cuenta, no me da cuenta, el murmuro y todo lo demás, ya no me importa O sea, ya me sentía un poquito más segura. ¿Pero por qué? Porque ya me sentía sola, entonces me veía de que tenía que hacer yo sobre todas ciertas cosas. No iba a estar siempre dependiente de una, de una segunda persona. En mi segunda relación, que es la que fue más tiempo, porque siempre he tenido relaciones muy largas, he sido de relaciones, no de estas relaciones espor esporádicas, he sido relaciones de muy largas. He o sido sea, una relación muy largas y de verdad que ha sido una relación muy, digamos, tóxica, pero no tóxica independiente. Tóxica la relación ha sido una relación muy dependiente, me he sentido muy alejada de mí misma, muy aislada, como es la palabra, porque yo trabajaba, claro, y ya no me dejaba salir, ya era como dejar de vivir mi vida, ya fui a más, ya me había empoderado de poder dialogar, de poder hablar y todo lo demás, pero era como que esta relación me cortaba el poder expresarme, el querer eh, participar en alguna charla, en algo y me cortaba el a no quería que yo hablara era como que solamente él podía hablar él solamente era el que sabía de los temas y yo no era nadie entonces esta cosa me, me pasó horrible pasé así nueve años con este chico y fue una cosa horrible eh, la separación entre problemas, juicios, o sea una codependencia fatal cuando me separé de esta persona, es verdad que lo pasé fatal, porque hasta el día de hoy tampoco es que me recupero y estoy bien. Pero sí es cierto que cuando uno está en estos momentos, o en estas relaciones tóxicas que son muy dependientes y es muy difícil de salir. Y a veces no tenemos el valor de salir nosotras. Esto es bueno que se quede bien claro y bien grabado que no tenemos por qué sentir vergüenza al pedir ayuda profesional porque el pedir una ayuda profesional no es decir estamos mal de la cabeza, estamos locos, o sea, no esto nos da una seguridad a nosotros mismas y si no podemos ir nosotras pues podemos ir con algún amigo o con alguien que tenemos confianza para que nos asiste y nos ayude porque yo es verdad que busqué ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica y de ahí he aprendido a salir adelante, he hecho cursos mi psicóloga me ha dicho, métete en esto, métete en otro, o sea, trata de tener tu mente pujada, y lo he hecho. Claro está que no a todas nos puede funcionar igual, porque cada mente y cada persona es un mundo diferente. Entonces, esto depende cómo tú lo quieras llevar, si tú te quieres empoderar y quieres salir, pero sí es verdad que a mí me ha servido mucho. Me ha servido mucho en el sentido de que he hecho varios cursos, he hecho muchas amistades, He dejado de trabajar en la noche y me siento ahora mismo una persona muy segura, pero muy segura de mí mismo. Claro que siento mis bajos como pero me siento más empoderada de antes, ya no me da vergüenza el expresarme ya, o sea, he descubierto otra persona que era como la que no tenía. Era como cuando alguien tiene encerrado en una aula y ese pajarito le abre la puerta y sale libre. O sea, este es el consejo que yo puedo dar, que estas relaciones son muy muy dura a veces de sacarla, porque yo hasta el día de ahora todavía la tengo ahí pero in, ahí independientemente de los problemas que me veían hecho y todo he podido terminar mis cursos pediatría, limpieza, caja y reposición he hecho varias actividades en asociaciones me he metido en teatro, eh, he estado en una radio o sea, yo mismo he buscado salidas y estas pequeñas cosas que he hecho, que no son pequeños, porque al fin y al cabo yo mismo, son fueron dos, a, dos años que me he separado pero en estos dos años he logrado bastante mi cambio de nombre, mi transición a, a operarme o sea muchas cosas y todas estas pequeñas cosas aunque parezcan mentiras son cosas que a una mujer trans empoderan ¿no? te hace sentir segura y decir yo valgo, yo puedo, yo puedo sola o sea no necesitamos nosotras un hombre al lado de nosotras para poder sellarnos solas sí nos podemos empoderar los logros que yo espero para la comunidad trans, trans con ciertas leyes es que se logre la inclusión laboral a las mujeres trans, que tengan más facilidad a la hora de hacer varios cursos, que a veces hay muy, es muy difícil y muy complicado, porque hay mujeres que mujeres trans que tienen muy poco tiempo y por el tiempo que tienen su tarjeta blanca o su proceso migratorio no pueden acceder a varios cursos. Entonces, que les sea más fácil a ellos hacer cursos para la hora de buscar un empleo que se les sea más fácil y que ciertas empresas, ciertos empresarios, se abran un poquito más la mente, se incluyan más en este tema de lo que es la comunidad LGTB y que nos den más facilidad a incluirnos laboralmente. También estaría bien que lo que se podría lograr, lograr sería el, que se legalizara la prostitución. Esto yo lo digo, pero es para que tuviera dos opciones. O sea, porque si, si en mi caso particular Sería trabajar, buscar un trabajo que yo he ejercido en la calle hace mucho tiempo. Pero también es verdad que hay muchas chicas que no quieren. Entonces debería de ver esa opción. Y si ellas no quieren, pues por lo menos el trabajo que, de que tengan ellas, sea digno, sea legalizado y no tengan que estar con miedo. Es miedo y que tengan todos sus derechos, como cualquier trabajador. Que paguen su impuesto, para sus cosas. Y que tengan higiene y todo lo demás. O sea, es lo, único, lo que yo tengo en mente que se podría conseguir. El mensaje que yo lanzaría a todas las mujeres es un mensaje de que las mujeres somos mujeres diversas, Habemos mujeres trans, mujeres eh, no binarias, mujeres bis, o sea, somos un mundo diverso, un mundo abierto de mujeres, entonces sería bueno que las mujeres empatizaran un poquito, eh, tengan la mente un poquito abierta y al fin y al cabo por lo que nosotras luchamos y por lo que nosotras nos sentimos es sentirnos una mujer más como todas. O sea, la mujer no es solamente uno, las mujeres somos variedades, una variedad, pero terminamos en una sola cosa, en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, en la misma relación. O sea, tenemos, tienen que ser un poquito más abiertas e incluirnos a nosotros. Mi nombre es Samantha. Una mujer transexual hondureña de 35 años. Como he dicho antes, soy de Honduras, donde es un país muy machista, muy peligroso, más para la población trans, sufrimos mucha violencia, solo por el hecho de ser mujeres transexuales, matan a las chicas en las calles, los acuchillan, los cogen a disparos, la policía no hace poco o nada, lo que hacen es tomar los casos y los archivan. Debido a esa violencia y esa discriminación que sufrimos las mujeres trans en nuestro país, me hice activista y empezamos a formar una ONG para apoyar a todas las chicas trans y trabajadoras sexuales. Por la falta de desempleo que había en el país, que aún lo no sigue habiendo, por tantas muertes y tanta discriminación y crímenes de odio que han sucedido en el país. Empezamos a concientizar a las chicas para que peleen por sus derechos, haciéndoles conocer que tienen derechos y también deberes que cumplir, y uno de los logros fue crear un grupo de autopoyo para personas que viven con VIH para poder conseguir su medicación, que las traten como chicas en los centros médicos y darles acompañamiento tanto a, a los centros médicos como a interponer denuncias cuando se les violen sus derechos. En este video quiero concientizar a la población del daño que nos ha hecho su rechazo y que somos seres humanos y somos mujeres y que no somos el, el problema, somos parte de la solución. Un logro sería conseguir fuentes de empleo para la población libre de discriminación. Les digo a las mujeres que hay que cuidarnos, que somos autosuficientes que podemos ver por nosotras mismas, que no necesitamos de nadie. Hola, mi nombre es Dalison Matar, soy de Venezuela, nací en Barquisimeto. Tengo 26 años y mi familia es de origen divanés. Eh, hace nueve meses exactamente que llegué a España. Bueno, mi familia a ser ser este, de Medio Oriente se podría deducir que son un poco más cerrados. Sin embargo, nosotros manejamos, a pesar de ser orgullosos, este, manejamos los principios familiares de unidad. Eh, que impregnan sobre todo en este marco sociopolítico y económico que está afrontando mi país. Bueno, principalmente con mucha incertidumbre, mucha desesperanza, porque desde parte del gobierno nunca hubo eh, apoyo por parte tenemos una población que tiene mucha desinformación con respecto al tema y no hay protocolos. Por lo tanto hay mucha desorientación por parte de nosotros, la comunidad. Bueno, la vinculación al sistema sociosanitario una mayor y más fuerte y sólida conexión al mercado laboral y luego un mayor trabajo en lo que es el empoderamiento de las poblaciones vulnerables. Por otro lado también cabe destacar que la comunidad trans es considerada una comunidad minorizada pero dentro de nuestra comunidad también existe mucha variedad así que eso nos hace mucho más minoritarias todavía así que habría que reflejarle mayor visibilidad a esta variedad que existe dentro de la comunidad. Bueno, que sigamos trabajando unidas por nuestros derechos, mayor visibilidad, eh, trabajar lo que es el empoderamiento, porque sin duda es la clave para, para un mayor futuro. Y bueno, por otro lado, que comprendamos que si queremos trabajar por la igualdad, debemos reconocer nuestras diferencias y debemos respetarlas.